Hola, soy Robert Dalí y hoy te traigo un video apasionante sobre las predicciones que voy a hacer a través de mi tablero de constelaciones Yankee. Yo soy terapeuta, he desarrollado una técnica de adivinación a través de lo que corresponde a los números, a las coordenadas y a las figuras históricas. A partir de esto voy a hacer un análisis de qué va a suceder en el 2023. Así, Así que, que no te pierdas y un momento de este video, donde te voy a decir qué va a suceder el próximo año a nivel mundial Muy bien, ya nos encontramos aquí con el tablero así que vamos a empezar a leer qué sucederá en el próximo año En primer lugar, qué pasará con la guerra El sabio en la 24 nos indica que continuarán las peleas de egos entre Estados Unidos y Oriente, y las fuerzas militares estarán muy parejas durante este año. Estados Unidos querrá seguir siendo el amo del juego y está dispuesto a invertir. El caballo en la 32 nos advierte que Rusia estará creando un plan en el cual generará pues, una imagen falsa. Es posible que desarrolle un plan, posiblemente una bomba la cual eche eh, la culpa a Ucrania. ¿Sí? Y esto pasará alrededor de más. Los... China está adquiriendo nuevas materias primas para poder invertir en la guerra de forma más contundente y es una amenaza para todo el mundo. Sin duda China es la potencia mundial emergente, la nueva dueña del mundo en este momento. Estados Unidos sufrirá problemas con sus aliados. Es posible que varios de sus aliados se pasen para el bando de China y Rusia. Estados Unidos deberá mover sus tropas y reorganizarse. Para Latinoamérica habrá varios países que dejen de apoyar a Estados Unidos y traten de llevar una relación eh, bilateral con China, sobre todo, y con Rusia. Los gobiernos y las élites en este momento están moviendo sus fichas para generar acontecimientos más poderosos, más rutilantes, en un futuro un poco más lejano. Al parecer, esta guerra durará años. Durante el 2023 va a haber ciertos países que sufran hambre, que sufran problemas económicos. Entonces, la recomendación para, para todos los humanos que estamos en este planeta, según el tablero Yankee, es que ahorremos, que seamos inteligentes en los gastos, que evitemos los excesos. Es posible que durante los próximos días el Parlamento en Estados Unidos pierda demócratas y gane republicanos y vaya preparando el terreno para lo que será el regreso de Donald Trump más adelante. Existen factores climáticos que le van a dar un golpe de suerte a Rusia que le va a favorecer en la guerra. Es posible que haya... Algunas situaciones que se ven en el mundo, tanto climáticas o fortuitas, que harán que Rusia tenga un crecimiento y una estabilidad durante el 2023. China será un fiel aliado de Rusia y será su apoyo, será su contención. Rusia no sufrirá en 2023 ningún descalabro. Latinoamérica debe pensar en ella misma, debe encontrar el equilibrio entre sus necesidades y las necesidades globales. Deberá, Latinoamérica deberá ser auténtica y, y ver por sus propios intereses. Esta es la oportunidad para ser visto y la oportunidad de crecimiento histórica en, en nuestra región. La OTAN buscará la forma de que China deje de crecer. Quiero decir que durante el 2023 no se van a tirar bombas nucleares, no, no va a haber eh, un descalabro mundial Sí va a seguir conflictos armados Posiblemente haya otros en otros países Un desarrollo quizás más, más intenso Pero en sí va, va a continuar parecido a este año Donde van a, van a acumular fuerzas, van a acumular eh, armas, dispositivos y van a hacer un avance en cuanto a la tecnología con respecto a las armas. Lo que más preocupa es el crecimiento de China, que tendrá una nueva arma muy poderosa. Y eh, el resto de la OTAN tendrá que buscar cómo detener ese, ese crecimiento de China. Y esto es una oportunidad para Latinoamérica. Recuerda que lo importante en la vida no es lo que suceda, sino cómo te lo tomes. Así que con este mensaje final te quiero dejar... Suscríbete si te gustó el video, dale al like, al me gusta, al compartir y sigue con más Robert Dalí.